Bien, gracias, eh, muchas gracias, Yerian, y gracias a los amigos televidentes y al, a los técnicos de acá del programa de mañana que nos permiten estar cada día con ustedes a través de este, este programa. Mire, hoy es día 3 de febrero, hoy es día del abogado. Y definitivamente, este día eh, no creo yo que vaya a pasar diferente a como pasó el año pasado, eh, que todavía para febrero del 2020 estábamos no teníamos pandemia. Okay. Ah, okay. Eh, regularmente, los días del abogado, sí, sí, de eh, prácticamente no se trabajaba en el palacio, porque esos eran días para, o era un día para disfrutar en compañía de los colegas. Regularmente se hacía una fiesta en un lugar grande que albergaba a los abogados, eh, se contrataba una orquesta, eh, allí se disfrutaba, se hacían cuentos, de ahí quedaban anécdotas, algunos se emborrachaban y llegaban muertos en humo a su casa. Otros eh, aprovechaban para verse con abogados y amigos que tenían tiempo, que no se sentaban en una mesa juntos. Bueno, toda esa, esa clase de cosas para camaradería. Últimamente eso ha ido cayendo en desuso, se han hecho algunas, pero no con la con la gracia ni tampoco con la vistosidad con que se hacían esos encuentros para el Día del Abogado. Lo cierto es que quizás el día de hoy sirva más que para pensar en fiesta o para hacer una fiesta que no se puede por el asunto del protocolo sanitario que debemos eh, preservar todos por el asunto del coronavirus, quizás lo más conveniente es que nos sentemos a reflexionar a dónde estamos ahora los abogados. La carrera de Derecho, cuando yo ingresé a la carrera de Derecho en el año 1979, 79, 1979, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, cuando, llegué, cuando yo llegué a la a la, a la Facultad de Derecho, que funcionaba únicamente, todavía sigue ahí algunas partes, pero hay otro edificio nuevo, bueno, relativamente nuevo, que hizo la universidad en otro lugar, eh, frente a la Facultad de Medicina, pero en el lugar donde estaba la Facultad de Derecho antigua era en el viejo edificio del Colegio Calasans, que le fue donado, ¿no?, por por la iglesia a la, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un edificio, un viejo edificio, pero hecho una construcción regia, con mucha calidad, incluso mármol en algunos lugares. Bueno, un edificio precioso, a pesar de, de, su, de su estilo, ¿verdad?, antiguo, barroco. Eh, y allí yo me encontré con una playa de, de excelentes profesores, Brillante, profesores. Solamente hablar de don José Joaquín Vidó Medina, me quito el sombrero. Solamente hablar de José Joaquín Vidó Medina, de Almanzor González Canahuate, de Francisco, Francisco Díaz, hablar de, de gente como, eh, caramba, se me olvida, por ejemplo, Alberto Rincón, don Alberto Rincón, eh, Jotin Curi, eh, eh, bueno, este, Fauto Martínez, eh, bueno, una cantidad, una cantidad de profesores, antinoé fiallo, José sea, Antinoé Fiallo, una lumbrera, un tipo con una brillantez fuera de lo común. Entonces, ese staff de profesores formaban a un profesional que era consciente de su tarea, que era consciente de su función, no solamente profesional, sino también social. La UAS. La UAS en ese momento estaba en un estado de ebullición todavía, porque a pesar de que ya el PRD estaba en el poder, pero quedaban esos remanentes y todavía la UAS eh, eh, eh, estaba esfervescente. Y allí uno, lógicamente, tenía que, que, que aprender por fuerza. Pero cuando tuve que volver a San Francisco a terminar mi carrera por razones muy familiares, me encontré en la Universidad Católica Nordestana, eh, a, a, a los primeros años de la década del 80 me encontré con grandes maestros como Ezequiel González eh, eh, Hernani González me topé ahí con, con el, el, el doctor Zombe que fue muchos años presidente de la corte Antonio Manuel Florencio Estrella Zombe me encontré ahí con Teódulo Genao un tipo sumamente brillante Teodulo Genao Fría. Me encontré ahí con Octavio, Octavio Lister Enríquez. Me, me encontré en esa universidad con Claudio Isidoro Acosta García, un eminente penalista mocano que nos dio clases de derecho penal, pero un tipo sumamente brillante, un penalista, un penalista de verdad. Y eso... Vuelvo y repito, tenías que formarte, no solamente en términos profesionales, sino en términos de tu conciencia. Lo que lamento hoy día es que la vida nacional se ha distendido en todos los aspectos. Y por eso vemos abogados que no tienen idea. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Una de las cosas que le digo a mis estudiantes como profesor que soy de hace tantos años es lo primero. Si usted quiere ser buen abogado, lo primero que usted tiene que hacer es leer mucho. Lo segundo, leer mucho. Lo tercero, leer mucho. Y hay libros que son fundamentales para la carrera. El libro de Osorio sobre deontología jurídica tiene un libro fundamental. Pero ese ahí hay un libro, ahí hay una imagen que yo envié, que es la portada de un libro. Quisiera que me la mostraran, por favor, en la tableta. Eh, eh, mírenlo ahí, Mire, este es un libro que ningún abogado Yerian, ningún abogado puede dejar de leer Guillermo Federico Hegel, Filosofía del Derecho ¿Saben quién le hace el prólogo a ese libro? Carlos Mar es un libro viejo, es un libro del siglo antepasado pero es un libro donde está el fundamento básico la espina dorsal del derecho en una sociedad ese es un libro fundamental y yo pregunto ¿Cuántos abogados habrán leído ese libro a esta altura del juego? Por ejemplo, porque hemos llegado a un, a un mundo, estamos en un mundo en el cual todo se concentra en, en una cápsula. La, la gente cuando quiere saber algo va a internet y encuentra un, un tipo que en 5, 6, 7 u 8 párrafos te dice lo que él quiere saber y ya. Ahí terminó filosofía del derecho. Él va a Google, Google le va a bajar una serie de definiciones y va, ah, bueno, y ya que okay, aquí está. Ya yo sé lo que es filosofía del derecho. Pero eso no es lo importante ni es lo fundamental. Y eso qué ha hecho una serie de abogados que apenas saben ponerse una toga, poner, colocarse un birrete e ir a abogar y a veces o en, gran, en una gran mayoría a mal abogar por un cliente. Y ese cliente de alguna manera está siendo estafado porque el abogado le está cobrando por un servicio que no sabe prestar. Y el tema, por ejemplo, de la escritura, señores. Los abogados, los abogados eran los puristas del idioma. Pero lamentablemente, hoy día son los impuros del idioma. No hay cosa que escriba peor que un abogado. Ahora mismo, en este mismo momento, y no cuidan el lenguaje, no, no cuidan la semántica, no, no cuidan la ortografía. Usted ve que confunden la palabra ahí, ahí, ahí indicativo, con Ay. hay de, de expresión, de, de exclamación, ¿no? Sí. Óyeme, y eso es una cosa bárbara, totalmente bárbara, porque no estoy hablando de una palabra tan, tan complicada. Entonces, yo creo que tenemos que hacer ingeniería del derecho, sobre todo de la formación del derecho, porque hoy día eso ha provocado esa facilidad, esa distensión que hay para que tú te hagas abogado ha provocado lo que decía Don Pío Baroja un famoso poeta y escritor eh, madrileño, español que decía, en Madrid todo el mundo es abogado hasta que no se le pruebe lo contrario así es Mira, a propósito <risa> Muchas de, gracias. de los abogados amados eh, eh, felicitar a los abogados sí, verdad claro. y me escribe Yera eh, Rodríguez Ajá que eh, felicitar al senador eh, Franklin Romero que es abogado. Eh, no, es licenciado, licenciado en derecho. derecho. Okay. Dice en derecho, que abogado. Nunca abogado dice nada. un amigo por ahí que es abogado que los abogados son mensajeros con corbata, en corbata. Esa es la gente que aboga, ¿verdad? Que, que hace diligencias. Entonces él dice que Franklin tiene un récord. De haberse graduado eh, en, en el mismo año en que se invirtió como, como senador de la República. Él quería destacar eso. Dice que ¿qu que, hay que investigue si hay algún, algún otro dominicano que el mismo año que se graduó eh, se haya investido como, como senador de la República o como diputado. No sé, tal vez no, pero bueno, habría que escarbar la historia. Exacto. De todas maneras, una cosa es ser licenciado en Derecho, que hay mucha Exacto. gente que se gradúa, se hace abogado porque en definitiva quiere le interesa la carrera, el derecho es una carrera que llama mucho la atención eh, y otros que somos en el ejercicio, ejercemos el derecho y como tal lo hemos hecho todo el tiempo y entonces pudiéramos tener el nombre de abogado, yo todavía no me siento ser abogado a menos que no esté a la altura de un Jorge Gaitán Jorge Eliezer Gaitán era un hombre brillante brillante sí o por ejemplo el caso de Don Vincho Castillo con el, con el que me enfrenté de freco siendo un abogado con tres años escasamente de graduado y barrió el piso no pero pero pero es que hay decía, va a haber siempre diferentes niveles tú ves quizás ya en el caso de, de de vincho castillo lo hace la experiencia cada vez que eh, yo decía algo pero no sirve que cuando él inició no era abogado no, o sea, no, era. no bueno. ahora él tenía él tenía a su lado a Jovito él, él ejerció con con auto efraín de rosario su primo Jovito y Jovito era un abogadazo él me decía en la audiencia, cada vez que yo decía algo que no era como muy consistente, él me decía, el pobre fiscal. <risa> con, sea, es, con esa teatralidad. Que sea bueno o malo es una cosa, pero de que abogado, abogado No no caso yo, tuyo. Aunque tú no, no te sintas, eh, que tú seas bueno o malo ya no tiene que ver, pero de que eres abogado. Sí. eres abogado. Y... y... Y la verdad que, es, esa por, por ejemplo, esas fueron, esa fueron experiencias que uno va acumulando. A partir de ahí, hicimos sí, una muy buena amistad del doctorillo. Bueno, bueno, señores, felicidades a los sí. abogados y a los licenciados en Derecho también. Así felicidades es. para Franklin, felicidades para sí. Pedro sí. Germán, mi amigo, que es también licenciado sí, en Derecho. Todos los abogados. Así mismo sí. es. Así es. Bueno, señores. Ahora la pausa, ¿verdad? No, no vamos, ya se ¿Ya acabó. ¿Ya no? ¿Se acabó? No, así es. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué hora es? Ay, sí.